Hola y bienvenidos a una nueva edición más de la Donet de este año Donnet 2020 de manera virtual, dadas las, las circunstancias, pero bueno, también con un fondo eh, no solamente tecnológico, sino solidario, que como sabéis, eh, eh, la conferencia colabora pues, con las personas más desfavorecidas por, por esta pandemia y que, bueno, en nuestras manos está en estos malos momentos Los eh, que más o menos nos sentimos afortunados de poder teletrabajar y, y demás Pues poder ayudar a la gente más vulnerable que, que siempre viene bien Así que mis cudos, ¿vale? Para la organización Bueno, dar las gracias a Concepts y a los patrocinadores por, por esta conferencia Y nada, nos presentamos rápidamente Yo soy Luis Ruiz, eh, todo el mundo me conoce como Lulu Trabajo como Lead Developer en Plain Concepts, en la oficina de Madrid, pero bueno, ahora sí, también Madrid en la oficina, pero en mi casa. Y, y ahí os dejo mi, mi Twitter y, y mi correo para que, bueno, si no da tiempo a contestar alguna pregunta en directo o se queda con el tintero o si queréis preguntarme cualquier cosa, pues ahí lo tenéis disponible. ¿Carlos? Yo soy Carlos Recuero, también me llaman como Recu, que igual que a Luru, Luru, yo soy Recu. Soy el de, el que va vestido como el abuelo de, de app. Eh, llevo dos años en Playconce, soy software developer y, y ahí tengo mi Twitter también, lo mismo. Cualquier cosa, pregúntanos. Perfecto, pues venga, empezamos. Hay mucha chicha. A vale, lo primero, cuando hablamos de, de APIs, rendimiento y escalabilidad y todo tipo de cosas, suele salir ahí un poco, hay algo un, un poco confuso que es el tema de, de por, qué, por qué utilizamos a SyncWade en todos lados y cuál es la principal ventaja de usarlo. La principal ventaja de usarlo es escalabilidad, ¿vale? Nunca performan. Y veo mucha gente de, no, es que nosotros utilizamos a Way porque da más rendimiento. No, no da más rendimiento. Vale, Syncway lo que da es escalabilidad. Escalabilidad porque al final el servidor tiene un pool finito de hilos, vamos a poner un número así al azar, Imaginaros, 20, de tal manera que si nos entran 20 peticiones y esas peticiones se van a base de datos y esos hilos se quedasen esperando a que viniese la respuesta, pues si viene la petición 21, esa petición se encolaría, con lo cual nuestro servidor no está escalando, ¿eh? escalado vertical. ¿Por qué? Pues porque no tiene hilos para, para atender esas peticiones. En cambio, si tenemos 20 hilos, entran esas 20 peticiones y mientras que se encolan esos hilos se vuelven a devolver al pool, ¿vale? Podemos atender otra petición y cuando esa petición termine, pues podremos atenderla con el mismo hilo o con otro hilo diferente, ¿vale? Por eso sí dice que escalamos verticalmente y por eso utilizamos eh, a way. Por eso cualquier sistema, lo que decíamos, la escalabilidad es la propiedad de un sistema de poder manejar el crecimiento, en este caso el crecimiento eh, de, de, de peticiones, esas peticiones traducidas a hilos, que lo que hace el servicio es que podamos atender más. Por eso vimos que es un escalado vertical y no horizontal. No ponemos más servidores. Empezamos por el propio servidor, porque ya si el propio servidor no escala, pues aunque pongamos de manera horizontal, llegaremos a cumplir ese cupo a pesar de estar añadiendo muchos más servidores, ¿vale? Si hablamos de I.O., de acceso a datos, así que wait y demás, eh, tenemos que darle un repasito también a Entity Framework. Nosotros daríamos aquí estos... Eh, cinco puntos que para nosotros son claves cuando trabajamos con Entity Framework porque la gente suele decir pues Entity Framework es lento si es lento por ejemplo comparado con Dapper es más lento porque está menos eh, está menos atado menos eh, ligado al hierro o sea está, eh, Dapper es mucho más está mucho más cerca del hierro que Entity Framework Entity Framework tiene algunas capillas de abstracción, pero que también nos dan eh, funcionalidades que podemos utilizar por si luego podemos utilizar distintamente Dapper F y las dos cosas juntas y sin ningún tipo de problema pero para utilizarlo sí que tenemos que tener estas cinco cosas. Es nunca recuperar más de lo necesario, ¿vale? Es algo importantísimo, utilizar proyecciones para, para ello. Eh, si vamos a utilizar solo consultas, utilizar las no tracking, ¿vale? Para que no, el chain tracker no tenga que estar eh, manteniendo los cambios que hay sobre las entidades y sacando entidades y meti metiéndolas en el chain tracker cuando no vamos a utilizarlas y no tiene sentido. Con lo cual, ahorrémosnoslo. Eh, las dos primeras juntas de la, van de la mano porque estaríamos hablando en el caso de, de consultas. Clean Evaluation, como sabéis, es una de las características que venía con, con F-Core, que era el hecho de que cuando vamos a. Eh, Entity Framework va a. Trans, voy a llamarlo transpilar o, o, o compilar un, un árbol de expresión de LinkQ al lenguaje SQL. Hay veces que no todas las, las funciones que utilizamos dentro de una Lambda pueden ser transpiladas a, a lo que es el, el, el sistema. a, la, a SQL. Y lo que ocurre muchas veces es que lo que hace es traerse todos los datos a memoria y aplicarle, por ejemplo, esos filtros en memoria. A partir de tres, esto viene configurado para que en el caso de que estuvimos utilizando client evaluation nos salte una excepción. Yo diría dejarlo y no lo comenté no, no, no lo quitéis, es una buena práctica, os va a evitar bastante dolor de cabeza, bastantes problemas de rendimiento que, que podríais tener. Vale, la cuarta sería pooling que es algo que también tenemos que tener en cuenta, pooling al final lo que hacemos es, en vez de estar construyendo los contextos, como sabéis, un contexto de base de datos suele ser scope, quiere decir que no es 3 eh, a es decir, eh, para cada request que se hace se tiene que crear un contexto de base de datos. Eh, lo que hace al final el, el contenedor de dependencias cuando hacemos al -Context pool es hacer un, un dispose de él. Si utilizamos -Context pooling, lo que vamos a hacer es simular como ese pool de hilos que hablábamos de way, pues un, un pool de contextos, donde van a estar los contextos, donde no se van a, voy a decir así un palabro eh, disposear, liberar ¿eh? Eh, Lo que conseguimos es que, que bueno, que lo único que tenemos Que tener en cuenta con esto es que el DiviContest no tenga estado, porque lo que va a hacer El, el DiviContest Pool es limpiar El estado del DiviContest, pero no liberarlo ¿Vale? No va a hacer ese dispose y se va Se, se va a ir, ¿vale? Con lo cual También no va a dar rendimiento. Ahora veremos unas Comparaciones de unas pruebas de carga contra ADD contest DiviContest Pool Y vais a ver que, que hay diferencia en utilizar una cosa y otra y que nos va a dar ganancia En cuanto a rendimiento y por último, destacaría algo también que mucha gente no conoce, que son las compile queries, que como hemos dicho antes, básicamente en Titi Framework lo que hace es cuando se le presenta una consulta en modo link lo que hace es eh, eh, compilar esa consulta, generar un árbol de expresión y al final traducirlo al lenguaje SQL. Eso cuesta tiempo, dependiendo de cómo sea de, con, con compleja la consulta con includes, con inner joins, con joins, con, con filtros y demás, pues costará más. Lo que hace Entity Framework una vez compilada, meterlo en una caché de queries y poder ir a buscar ahí para no tener que estar perdiendo este tiempo. Por lo tanto, eh, adelantémonos Es decir, si, si vamos a tener consultas muy complejas que utilizamos con Entity Framework, compilémoslas para evitar este trabajo en Entity Framework y también, pues, ganar en, en cuanto a, a rendimiento, ¿vale? eh, Esto es un ejemplo que, como os comentaba, esto sería utilizando Divi, Antivicontes. Como veis, esto han, han sido 3.000 peticiones utilizando Bombardier, Hemos hecho un total de 3.270 queries. Si os fijáis en, bueno, si alguien se está preguntando dónde salen estas métricas, estos son los dos net counters de NET5 que hay para Entity Framework Core, que son tremendamente útiles. Y lo que vemos también son los Active Divicontes, que como veis están a cero. ¿Vale? A cero, ¿por qué? Pues porque todos han sido liberados, se ha llamado a, a su dispose correspondiente. Y estos es Divicontes Pool. Divicontes Pool estamos en 4.017, eh, frente a 2.270, y mirar los active divicontes que tenemos con divicontes pool, es curioso, tenemos 34, ¿vale? No se, no se hace, no se están liberando. Creo que el máximo, eh, si no me equivoco, hay divicontes por defecto son 180, el máximo no sabría recordarlo, pero bueno, hay un valor que está configurado por defecto. Pero como veis, hay diferencia, ¿vale? 34 frente a 0, ¿vale? Quiere decir que cuando entran esas peticiones tenemos contextos listos para poder llamar. Y como, como veis al final, pues tenemos eh, más queries eh, ejecutadas. Os voy a enseñar un poco, ¿vale? Ya tendréis el código para trastear y demás. Eh, eh, vais a ver que aquí en las pictures eh, tenemos una carpetita de FECORE. El DiviContes no tiene más allá de lo que habéis visto siempre de configurar. La parte que hablábamos de configuración sería esta, ¿vale? El Contest, el Contest Pool. Sabéis lo que os decía, ¿no? Tenéis dos métodos: AddDiviContes, Contest Pool. Pues la de la medida, si podéis utilizar Contest Pool y lo único que este contexto no tenga pues nada de estar. ¿Vale? Y luego eh, otras serían las compile queries, que aquí lo hemos dejado también un disclaimer, ¿vale? Os hemos dejado un disclaimer diciendo que, bueno, que esto es una consulta muy tonta, pero para que veáis un poco cómo funciona la API de F core que básicamente pues bueno, tenemos el F, la clase F, el compile query async, esto al final nos va a devolver un funk eh, donde va a recibir un divicontes y un, y un entero, ¿vale? Eh... Y, bueno, no, sí, no eso no suena bien. mucho a todos, ¿eh? Seguro que lo reconocemos Efectivamente. Y, bueno, y al final devolvemos el Divicontes. ¿Cómo utilizamos este este este pool? Vamos aquí al Solution Explorer, y vamos al controlador, y como veis, lo que hacemos es llamar a la query compilada pasándola al Divicontes y pasándola al IDE, y esto al final, pues, nos devuelve el resultado, que es un task customer. ¿Vale? Como digo, la del ejemplo es muy trivial, pero esto es bastante, nos puede dar esa mejora de rendimiento cuando tenemos ese tipo de, digamos, eh, queries muy complejas. El hecho de dejaros la, la query así es para que veáis un ejemplo y poco más, ¿vale? Estos serían más o menos las claves, un poco hablando en cuanto a entrada y salida, sin que wait, identity framework, acceso a datos y demás cosillas. Otra parte que vamos a tocar, el tema de logger extension methods. Estos son los métodos que conocéis de logger, ¿vale? Que son el log info, log error y demás, Problemas que tenemos que requieren boxing para los value types. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que le pasamos al loginfo info un entero como argumento para una template, pues lo que va a hacer es un boxing, es generar en el heap un objeto con una referencia desde la parte del stack, con lo cual estamos haciendo que en este caso hacemos allocations de memoria y lo que hacen es que el... el el garbage collector, el recorte de los otros basura, tenga que entrar, con lo cual nos van a dar un rendimiento un poco más pobre que lo que vais a ver ahora copia enseñar. Y además, cada vez que estamos llamándole, está haciendo un parsing de la template que genera eh, sobrecarga computacional. Para eso están los logger messages, que son delegados que se pueden cachear y que reducen el tema de allocation, como vais a ver en el ejemplo que voy a poner, tan drásticamente que lo podemos bajar a cero y no va a haber boxing y además mejorar el rendimiento, como decimos, por todo el exceso de carga computacional, con lo cual el tiempo de ejecución va a ser menor. En el ejemplo que os he añadido en la solución lo tenéis hecho con, con benchmark.net para que hagáis este tipo de pruebas, os lo recomiendo, es, es eh, caramelo puro. Y veis la diferencia entre extension methods y logger message, mucho más rápido logger message, pero aparte, como veis, extension methods está generando en el gen 0 hay memoria, hay allocation de 32 bytes, es una prueba sencillita, podríamos tener una aplicación que hagamos uso intensivo de login eh, mucho, mucho más. Y como veis, logger message, 0, con lo cual parece ser que tiene bastante ventaja utilizarlo. Usarlo es sencillo, tan sencillo como esto. O sea, hemos añadido aquí un proyecto que se llama login. En la parte del program tenéis el, el, el este, del test de Benchma Madornet. lo podéis ejecutar en vuestra máquina si queréis. La única diferencia, este es el Loginfo que conocéis de toda la vida, es este test logger. Como veis, tenemos aquí esta manera, que es la manera como se declaran estos eh, eh, delegados cacheables, ¿vale? Estos delegados que hemos cacheado. Con el mensaje y demás, el event ID, siempre alto, que es una buena práctica para colisionar con el evento del sistema y el tipo de lógico que queremos. Al final tenemos un método estático, ¿vale? Un método de extensión de ese logger al que llamamos. Aquí le podamos dar la, la semántica que quieras, y al final de la manera de invocarlo es esta. ¿vale? Esto, como digo, tenéis el ejemplo para verlo. En la documentación de Microsoft también lo tenéis bastante bien documentado, y sería también una manera a partir de ahora que podéis utilizar. Nosotros en todos nuestros proyectos open source, lo utilizamos en todo, ¿vale? y bueno con esta parte concluyo mi primera parte y os dejo paso con mi compañero Carlos que nos va a contar cosas muy interesantes de la caché al final uno de los puntos que todo el mundo sabe para, para optimizar la, la, la aplicación las aplicaciones para mejorar el rendimiento es hacer uso de las cachés por supuesto es algo que no voy a contaros y que seguro que ya todos conocéis simplemente al final es algo que en, en distintos Simplemente recomendaros que cada cierto tiempo echéis un ojillo a cómo se está comportando vuestras cachés. Yo no las dejaría y siempre eh, las dejaría ahí, eh, les daría cierto seguimiento para ver exactamente si estamos haciendo todo el acierto que tendríamos que hacer. Porque muchas veces, al final, por, eh, por lógicas de negocio, no estamos acertando y estamos minimizando el uso que se puede hacer de caché. No obstante, aquí lo que vamos a contar es eh, la caché en la, en, la, en la capa más alta que tenemos, si estamos hablando, por ejemplo, en una API o estamos hablando del cliente. Y es la comunicación que tienen entre ellos. Al final SPP, eh, en la especificación 1.1, define una serie de etiquetas para definir cómo queremos que se comporten las peticiones. De esta manera vamos a, poder hacer, eh, vamos a poder evitar directamente que haya tráfico que se mueva entre las distintas partes o que ya cacheemos o descacheemos, que volvamos a solicitar información a través de información que, que mandemos en esta comunicación. No solamente mandar los datos, sino también meter información para, para indicar estos, estos hechos. Empiezo por el disclaimer, que al final de este módulo... Eh, el, el middleware que vamos a utilizar que es el response, eh, response catching de ASP.NET Core, no, eh, no funciona cuando la petición tiene una cabecera de autorize. es decir funciona para, para aquellos métodos que tienen que ser públicos, de tal manera que, que la información que cachemos no sea eh, información que tenga que ser, perdón, tenga que ser privada He hecho este disclaimer, vamos a ver principalmente las etiquetas que estamos, que estamos gestionando, hay más allá de, de las que pongo aquí estas son las que yo considero que son más, más importantes y que nuevamente suele haber confusión entre eh, entenderlo unos y otros. Tenemos el concepto de age, que al final es eh, el tiempo que tiene la información que estamos dando. Yo la he podido cachear a primera hora de la mañana, pero si han pasado cinco horas, esa información ya tiene cinco, cinco, cinco horas de antigüedad. Esa información, cuando yo la, la comunique, es para que el consumo pueda decidir si considera que esa caché está está caducada o no está caducada. Algo parecido es el Max Age, solo que aquí se mueve la, otra, eh, la responsabilidad a, al que tiene la caché. Porque adem, además de decir la, la edad que tiene, las cinco horas que os he dicho, le indicamos a partir de cuándo se tiene que considerar que esa información está caducada, que está stale. Entonces podemos tener cinco horas, pero como yo te digo que esa información dura 24 horas, el consumidor puede considerar que esa información todavía, todavía está sana. En Expires es algo bastante parecido al Max Age pero en vez de ir por, por segundos, lo que va directamente es en, en una época, en un punto de tiempo puntual donde, donde directamente esa información se considera ya como inspirada. Y dos conceptos, al final dos etiquetas que parecen bastante parecidas, pero al final el funcionamiento es completamente distinto. Por un lado la etiqueta no caché, lo que significa es que la petición que estás haciendo no queremos... Que, que me la devuelvas con información ya vieja, con información que tú obtengas de la caché. Es decir, si yo te, te mando una petición, te hago una petición marcando como no caché, lo que significa es que quiero que aunque tú la tengas cacheada, ignores eso y vuelvas a calcular y a procesar la información. De tal manera que la información que me devuelvas sea información reciente, sea información nueva. Con el no store, lo que estamos especificando no es si la información que tú vas a devolverme está, eh, viene de una caché o no tú puedes, eh, puedes eh, obtenerla donde quieras. Lo que, vas a, lo que queremos es que la información que yo te estoy mandando, esa petición, no la caches, vale Simplemente que esa información se, se desvanezca. Tanto en la, en la request como en la response tienen contenido parecido. Como esta final es más sencillo verlo directamente, vamos a correr una, una pequeña a, aplicación con una API, la API que viene por defecto de, de Middleware, que viene por defecto de, de, ASP, de ASP.NET de, de API la de eh, Web Forecasting y lo que vamos a ver es como qué tenemos que hacer para meter directamente este midware de response cache meterlo es súper sencillo simplemente tenemos que meter, si veis aquí metemos para inyectar, la, inyectar los servicios con el add response cache aquí podríamos meterle option como puede ser el tamaño máximo de caché que queremos guardar por ejemplo y simplemente consumir el consumir el middleware, con el useResponseCaching, tan sencillo como eso. A la hora de, de definir el endpoint, lo que vamos a meter es eh, esta etiqueta, este atributo, donde le estamos diciendo en este caso, eh, caché, si nos va a hacer el procesamiento de las etiquetas, como os he dicho antes. En este caso le voy a decir que quiero que la cache eh, la, pueda, eh, la pueda cachear esta petición la pueda cachear todo el mundo tanto yo la voy a cachear como el cliente o servidores intermedios proxys intermedios pueden cachearlo y queda la duración que tiene, simplemente va a durar 5 segundos a partir de los 5 segundos se va, se va a perder la cache y vamos a hacer una nueva petición vale, muy sencillo eh, el, tener cuidado si vais a hacer esta prueba al final con los navegadores automáticamente gestionan las etiquetas de cache control por eso voy directamente al, al filter, donde vamos a ver eh, de manera más segura que las peticiones que estamos, que estamos mandando. Llamo al endpoint que hemos hecho. Si os fijáis, voy a llamar varias veces para que veáis. Veis aquí, si os fijáis, el body ha cambiado porque el cuerpo de atrás ha cambiado. Entonces vamos por aquí. Vamos a ver en primer lugar. Eh, no he hecho nada de, de caché, no he solicitado nada de caché. Vamos a ver en la respuesta, en los headers, que le indicamos. Le vamos a indicar lo que, lo que hemos visto en la primera parte, el, el location, le hemos dicho que, que era un any, es decir, que cualquiera puedo cacharlo, eso se traduce en la etiqueta public, cache control public. Massage es el 5 segundos en lo que va a durar esa caché, el cliente a partir de esos 5 segundos, cuando tengo más edad de 5 segundos, lo puede considerar como obsoleta. Él ya directamente puede descartarlo y hacer la petición. Durante esos 5 segundos no tiene sentido que me vuelva a llamar otra vez al servidor, son peticiones que, eh, que no haría falta hacer porque ella sabe que esa información va a ser válida durante 5 segundos. Y aquí si os fijáis, por ejemplo, que ya había pasado un segundo desde la primera petición y la otra le indicamos que la caché ya tiene un segundo. Super Para una manera de evitar que, no solamente que yo lo caché, sino indicarle al cliente que no me llame durante un periodo de tiempo porque no tiene sentido, le voy a devolver lo mismo. Es también tráfico, tráfico que ahorramos entre cliente y servidor. Esto es, está muy bien, se queda, eh, pero se queda un poco escaso cuando estamos trabajando con ciertos parámetros. Al final, una de las cosas que tenemos en la caché es que tenemos que cachear según el parámetro una información u otra. ¿Cómo se representa esto? También muy sencillo. Tenemos el value by query keys. En este caso, también hay un value by header que podemos decir que según lo que vengan los valores que vengan en la query o los valores que vengan en la header, que caché de manera distinta. Entonces. Esta misma solicitud, lo que he metido es al final que puedas pedir por ciudad la, la predicción y lo que hemos dicho aquí que, que la cachilla directamente sea eh, dependa de la ciudad que me pasado como parámetro. Si volvemos a hacer esta misma petición, en este caso llamamos al nuevo endpoint donde se especifica la ciudad, vamos a ver que hay un comportamiento similar. Ok, vais a ver cómo diferencia. Eh, a diferencia final, el caché control va a ser igual, el H, aquí no hay ningún tipo de diferencia, voy a volver a hacer unas y a llamar a otra ciudad en concreto. Hasta aquí mantiene la caché, pero si llamamos otra ciudad, por ejemplo vivo, vais pues a ver cómo la caché es distinta. ¿Ok? Apenas son dos gestiones de caché distintas. Nada, nada más allá. ¿vale? La única diferencia ya, eh, quitándome ya cosas, lo, de lo más importante es que esta información no siempre queremos que se quede almacenada, ni, ni, ni, ni se cachee en el cliente, ni se cachee a lo mejor en estos proxies intermedios. Entonces, ¿cómo se puede representar eso eh, directamente en response cache Pues vamos a poder definirlo como privado, ¿vale? Entonces, os comento aquí. También, además, aprovecho y os cuento de otra forma de hacerlo. Si no queréis, al final, especificar todas estas etiquetas una a una, porque a uno de tus endpoints, si no tú tienes políticas, eh, políticas transversales a, a, a través de tu, de tu proyecto, pues puedes definir que en sí un profile. En este caso, vamos a de, definir un profile que sea, quiero una, todas aquellas cachés que quiero que sean privadas, es decir, que no se quede en ninguna caché intermedia y que tenga un periodo de, de eh, muy muy corto. Entonces, puedo marcar todos los endpoints en común con, esta, con esta etiqueta, llamo el profile name y simplemente aquí le especificamos dentro de las opciones del app controller, creamos un nuevo cache profile que sería eh, private sort. ¿Vale? Muy, muy sencillo. Si llamamos aquí, para que veáis la diferencia, simplemente, si llamamos a esta caché vais a ver cómo diferencia que lo que está metiendo es caché control nuestro ¿vale? a efectos prácticos esto no cambia a nivel de servidor pero la información que estamos diciendo de esa información va a cambiar en cómo se tiene que comportar el, el cliente el cliente al recibir esto directamente no la va información vale súper sencillo pero, Carlos, rario, una cosa sí. también que, que, que también comentar no que, que esto es algo más adicional a utilizar la caché que tenemos de servidor o incluso utilizar un CDN o tema para servir ficheros estáticos. O sea, quiero decir que todas estas técnicas lo que nos van a hacer es que la aplicación haga más rendimiento. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros en Dubai 360 hicimos mucho uso intensivo de este middleware. Pero aparte de tener un CDN para servir las imágenes, servíamos también mucha información de JSONs en base a, a lo que has enseñado del Vari by query por idioma, por ejemplo, todas esas cosas. Eh, al final, haciendo pruebas y tal, tuvimos una, una mejora brutal en la aplicación. Además, es una aplicación que tenía que ir muy fina, no solamente en web, sino tenía que ir también fina en, en, en mobile, en iPads y tal. Y todo este tipo de cosas nos vinieron absolutamente genial. Justo, es que ahí lo que me parece interesante es no solamente llamar una caché, como que nosotros tenemos responsabilidad. Si no es el cliente, le puedes ya decir cier cierta información para que, que eh, ahorre las llamadas. No me llames si ves que no te va a hacer falta. Es algo es una, un ahorro preventivo, directamente evitamos hacer ciertas llamadas, todo lo, lo que comentas. En ese sentido también el que estaba comentando, para evitar hacer llamadas, al final lo de la caché está muy bien. Yo le digo que, que a lo mejor eh, en este caso son 30 segundos, durante esos 30 segundos ni me llames, te pasa el message y el cliente puede saber que durante esos 30 segundos su información está correcta. Pero normalmente metemos un tiempo muy corto, imaginaos que, que esos 30 segundos han pasado, por tanto el cliente si necesita la información vuelve a llamar pero muy probablemente la información no haya variado. Entonces, es un sinsentido tener que volver a recibir la petición, volver a hacer el procesamiento y volver a contestarte y volver a serializar toda esa información. En ese sentido, lo que entra en, eh, también a nivel de certificación de este está el concepto de ITAC. ITAC al final, lo que, lo que es, es una versión de un cierto contenido. La información que nos comunicamos, imaginaos que le ponemos una, una especie de identificador, de tal manera que si yo te pido información, te paso el identificador ZZ1 y si hago una modificación de tal manera que añado, imaginaros un elemento, esa, esa información ha, eh, ha sido versionada y ha cambiado. ya no tengo que volver el ZZ1, te volveré el ZZ2, imaginaros. ¿Vale? Entonces, de esa manera lo que podemos conseguir es que el cliente nos indique cuál es, su, cuál es la versión que ellos tienen y el servidor le diga si estamos en la ya versión o ha habido una modificación. No lo digo, lo, lo cuento. Lo cuento aquí y vamos a ver. Entonces, para, para ello. Vamos a hacer un ejemplillo Vamos a hacer también igual y vamos a ver cómo se representa el itag ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel de código? El respond caché automáticamente está preparado Sin que hagamos nada a recibir los itags Lo único que no tiene es la generación de itags ¿Por qué? Porque como tal en especificación Nos indica cómo se construye este itag Puede ser a lo mejor el id de la posición Donde tienes la memoria en Redis, por ejemplo O un checksum como tal por eso tenemos nosotros la libertad de hacer, hacerlo como queramos. También indicaros que el ITAC no tiene por qué apoyarse en un response caché. Tú puedes coger directamente, hacer la petición y simplemente calcular, sin, sin que esté cacheada la información, calcular una y otra vez, generar que ese contenido de información tiene la versión ITAC eh, ZZ2, ¿vale? Que son independientes. En este caso lo utilizamos eh, con el response caché. Lo que hay que meter para que eh, la petición de respond caché también nos incluya el ITAC, aquí lo que hemos hecho en este caso es definir un, un filter attribute, ¿vale? Este filter attribute lo hemos definido que se ejecute, que eh, nada más terminar el, el acción una vez que ha sido ejecutada. Sin entrar mucho en detalle y como lo hemos generado, que al final terminamos haciendo un SHA-1, cogemos el contenido, lo, lo, obtenemos el SHA-1 para devolver un, un checksum, para que veáis aquí únicamente lo que hemos hecho es que cuando la petición, que es, la petición es un GET y ha ido todo ok, en la respuesta sea ok, generamos un ITAG, un ITAG que al final es un string y lo vamos a meter aquí podéis verlo, lo metemos al final dentro de, de una cabecera específica de Itac De tal manera que el contenido, este esta versión de contenido, se identifica con este Itac en concreto. Si vamos aquí, eh, vamos a volver a hacer una de las peticiones. Tengo un endpoint preparado. ¿Vale? Se, me, se me olvidó, simplemente comentaros. ¿Qué tiene de especial este endpoint? Para no hacer el Itac en puede tener un cierto, cierto coste calcular el checksum, lo que hemos hecho es que con este action filter lo que tenemos que hacer es marcar simplemente el método que queramos que utilice este, este itac con itac, itac filter ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la misma petición que hemos hecho antes y os vais a fijar simplemente aquí lo que estamos devolviendo, este itac, vale devolvemos la misma información con este itac es decir, la información que mandamos la estamos indicando cuál es el id de versión por decirlo de alguna manera, para qué sirve esto para que ahora llegue el cliente y cada vez que nos haga una solicitud nos puede indicar, ok, devuélveme la información, X, pero esta es la última versión que tengo yo. ¿Os fijáis? Aquí la diferencia, simplemente hemos hecho el, eh, la misma llamada, pero si ya tiene la misma versión, ¿para qué te la voy a serializar y para qué te la voy a mandar? Vamos a darnos ese, ese ancho de banda, te devuelvo directamente a un 304 porque nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque la, la solicitud que tú me has hecho coincide con la solicitud que ya tengo. Si, por ejemplo, con este mismo ITAC eh, pasara el tiempo que tenemos, que son 30 segundos, si volvemos a llamar, veis que ha vuelto a hacer un 200. ¿Por qué? Porque la versión ha cambiado. Eh, Imaginaos que ha habido un cambio por detrás y la, la información a servir por el servidor ha, ha sido modificada. Por tanto, ha cambiado el ITAC. Al no coincidir, se vuelve a hacer. Este es un mecanismo muy sencillo, un compromiso que al final tienen que seguir todos los navegadores y que tienen que tener las librerías de clientes para evitar hacer eh, esta información. Con esta librería nos ahorramos ya el, tanto el procesamiento, que lo dejamos en la parte más alta, hasta la caché, como principalmente la serialización de información entre clientes y servidores. Muy sencillo, ¿te? Vuelvo a poner y vamos con el siguiente punto, bastante relacionado con ello. También para evitar el, el, el ancho de banda que mandamos, eh, vamos a eh, reducir al final la información que tenemos, vamos a intentar comprimirla para que ese tráfico que se manda entre unos y otros sea más pequeño. Al final, utilizando eh, encodings directamente de, de compresión. ¿Cuándo tiene sentido utilizar un encoding de, de, de compresión? Cuando ya no tengamos una compresión eh, disponible por el, por el propio servidor, es decir, un módulo de IS, un módulo de engines, por ejemplo, si eso ya no lo da, no hace falta que nosotros lo habilitemos a nivel de software. ¿Cuándo también tiene sentido? Cuando, realmente, cuando, cuando tenga sentido, cuando no sea inútil, ¿Cuándo puede ser inútil? Cuando ya, por ejemplo, hay un, un, fichero de, un fichero que nativamente ya está comprimido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es meter más ruido y gastar procesamiento inútilmente porque no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, con un PNG. No tiene sentido comprimir un PNG porque no vamos a conseguir nada efectivo. Dentro de los encoding que gestiona, que gestiona Microsoft, vamos a, tener, vamos a distinguir varios. Vamos a hacer una solicitud, ahora veremos, y eh, él elegirá el que, el que tiene por defecto, el encoding que tiene por defecto. Antes de ver el ejemplo, tenemos eh, en este caso tres disclaimers. Antes solo teníamos uno, tenemos en este caso tres. Es cuando estamos utilizando HTTPS, hay que tener en cuenta por por defecto viene deshabilitado. Hay una variable en el de options que se llama enable HTTPS y que por defecto viene a false. ¿Por qué? Porque puede haber un problema de seguridad. Cuando tenemos páginas dinámicamente generadas, eh, realmente este HTTPS eh, con la compresión nos puede llevar a una brecha. Hay dos ataques, que son el crime y el bridge que son los, si queréis ver documentación, qué significa cómo nos pueden atacar a través de eso. Entonces, tener cuidado, lo primero, ver si realmente tiene sentido para vosotros y desconfiar si tenéis HTTPS para hacer una compresión. También ya a nivel práctico, si estáis utilizando en Jinx un proxy inverso, que ahora es bastante habitual, eh, Kubernetes, etc. Eh, hay una etiqueta para comunicar entre clientes y servidores, este protocolo que es el en encoding pues directamente en el, eh la quita. Entonces, si, si queréis directamente utilizarlo con Nginx, tenéis que ver, pues es sencillo, al final, hacer un shortcut, pues hacer un eh, hacer un bypass del, del problema y saltarlo, ¿vale? Pero tenéis que hacer una solución. Y también lo mismo que nos preguntábamos antes. Si directamente es, eh, es una información que necesita ser autorizada, que es información personal, no tiene, eh, eh, directamente tampoco se permite eh, el response compression. Entonces, tampoco vamos a poder hacerlo. Verlos también es súper sencillo y meterlo más todavía. Entonces, eh, vamos al proyecto, dejadme cambiar el proyecto de arranque. Eh, lo paro, si sí, no, no aparece. Ahí está. Vale. Mientras va ejecutando os cuento lo que hemos tenido que hacer. Eh, en el startup. Mucho te estoy pidiendo, maquinita. Vale. Meterlo es tan sencillo como en Configure Services meter a Response Compression, donde directamente va a inyectar al final las clases que necesita. Hay distintas opciones. Podemos especificarle cuáles son los proveedores que, que queremos gestionar. Por defecto, estos dos proveedores, que es broadly y eh, Gzip, lo van a meter, no hace falta que lo especifiquemos. Si queremos meter un, nuevo, un proveedor custom que se puede desarrollar, tenemos la opción de hacerlo también si queremos hacer nuestro propio algoritmo de compresión después eh, respecto a, a los eh, MIME types que puede generar eh, hay una serie de, de, de MIME por defecto como puede ser el JSON puede ser XML eh, Paintext, text etcétera pero podemos añadirle podemos meter más en este caso queremos por ejemplo que también co eh, comprima las imágenes SVG ¿vale? entonces simplemente add compression y, y aquí directamente a nivel de middleware eh, le, le indicamos que haga el gzip con compression, tan sencillo como eso entonces eh, vamos a volver otra vez al filter y vamos a llamar al mismo endpoint voy a quitar la parte de, de itax que no tiene sentido y volvemos al endpoint que habíamos utilizado antes vale y hacemos Hacemos la llamada. A ver si lo puedo. Vale. Eh, perdóname que estaba, estaba al revés y me estaba acostando. Vale. Veis que directamente hemos engordado con un poco de texto para que sea un poco más gordo y veamos si tiene sentido la compresión o no. Hemos metido esta descripción. Veis el, más o menos el tamaño que está, que está rondando en esta petición. Entonces, ¿cómo indica cuál es el protocolo al final de seguir? ¿Cuál es la especificación? El cliente que le indica con la etiqueta FEP eh, ENCODING, le especifica cualquiera, ¿vale? Le puedo indicar que cualquiera me vale, como puede ser este, ¿vale? Le estamos diciendo cualquier protocolo me vale, elige por el que consideres. Y aquí, si os fijáis, la respuesta va a decir, ok, eh, te lo he te lo comprimido utilizando Brodly, el contenido de Broadly. Si queremos uno en concreto, podemos hacerlo si queremos al final la, eh, si queremos que sea más óptimo en la cantidad de compresión respecto al rendimiento también se puede especificar por ejemplo si queremos utilizar gzip le podemos decir ok utiliza gzip y si no utiliza VR, vale y aquí en este caso como lo estamos especificando vale podemos puede coger, al final que sea por defecto una, una cosa simplemente indicar que es este el vali es al final que vamos indicando desde la caché este, que según el Accept Encoding, si estamos eh, utilizando una cabecera u otra cabecera, eh, es decir, esta cabecera, la caché tiene que ir guardada distinta. Para que no al final no mezcle la caché de cosas comprimidas con no comprimidas y los tipos de compresión como, como tal. Así. ¿Vale? Súper sencillo. tener en cuenta los disclaimers pero he visto lo fácil que se mete al final y reducimos, como estáis viendo, al final la reducción es, es bastante, es casi una décima parte. ¿Vale? algo súper sencillo y que podemos hacer. tened en cuenta los disclaimer simplemente. Luis, ¿sigues tú. Bueno, pues continuamos. Eh, otra pata que me gustaría en este caso también tocar es el tema de la inyección de dependencias. Eh, podéis leer muchísimo de ellas. Yo normalmente eh, lo que suelo encontrar son estos dos, estos dos puntos, ¿vale? Lo que suelo encontrar. Eh, es como services in background services, ¿vale? Cómo utilizar eh, servicios scopes en, en cosas que son singleton, ¿vale? En este caso, el ejemplo casa bastante con los background services, ¿vale? Y eh, evitar llamadas a build service eh, provider, ¿vale? En el primero de los casos es utilizar correctamente las dependencias. En el segundo es un antipatrón que ocurre bastante y que vais a ver eh, los problemas que tiene y vamos a ver cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer una demo. Que es venirnos aquí. Eh, este, eh, os voy a comentar el, el primer de los patrones. ¿Cómo se utiliza un host de services? Bien, una dependencia scope como un Didi contest Es inyectarnos siempre y in services scope factory, ¿vale? Dentro del proceso del background processing, eh, crearnos un scope, esto es lo que hace crear una, un scope para, para, para aquí, para utilizar aquí. Aquí podemos utilizar ese scope, ese service provider, que lo que nos va a devolver es un contexto, eh, en este caso, 3H, ¿vale? Seguro, para no que tengamos problemas de, de concurrencia con otros hilos, con otros hacer lo que tengamos que hacer, que en este caso hemos hecho una sorrada, como llamar al tool asking, y ejecutarse. Pero lo interesante de aquí es ver cómo se consume correctamente un servicio scope dentro de algo que es Singleton, como son, por ejemplo, los background services, los host services de ASP.NET Core, ¿vale? Porque hay mucha gente que normalmente tiene problemas al a, a utilizar esto. Y otra que digo que, además, me he encontrado varias y son, están muy común es el hecho de, eh, imaginaros que tenéis un caso, tenéis que popular unas opciones que son multitenancy con todos los tenants que vienen de la base de datos, por ejemplo. Claro, yo necesito utilizar el configure y utilizar las options y, claro, necesito el service provider aquí porque tengo que resolver un servicio multi-tenant que es el que va a conectarse contra la base de datos y volverme los, los valores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, fácil, como tengo aquí el service y llamo al build service provider, kaka. Aquí os lo pongo, warning, esto porque no estamos en una startup, pero si esto vais a una startup y lo hacéis, va a ser el compilador el que os lo diga, ¿vale? Si venís aquí hacéis esto, vais a ver que automáticamente tenéis un warning diciéndoos cada llamada a Bill Service Provider lo que va a hacer es que va a construir todos los singletons que haya en el contenedor de dependencias, todos y cada uno de ellos, con lo cual estamos, podemos tener problemas, estamos incurriendo en que estamos construyendo otra vez todo el grafo que tengan esos singletons, para nada, ¿vale? Porque hay soluciones para esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que vamos a hacer también es, vamos a ejecutar este código y vamos a ver que lo que os digo realmente es verdad, ¿vale? Vamos a demostrar que efectivamente cada vez que llamamos al mil service provider tenemos ese problema. Bueno, aquí como veis es un ejemplo para que veáis cómo ejecutar perfectamente y sin ningún problema el scope factory. Vamos a coger esta URL de aquí, vamos a venir aquí y vamos a poner API Options, que creo que se llama el endpoint. Vamos a ejecutarlo. Esto se va a ejecutar. Tenéis aquí este código malo, ¿vale? Cogemos el Multitenant Services. Nos vamos al Inmediate Window. Voy a poner aquí una pantalla un poco más grandecita. Aquí para que lo veáis todo bien. Y vamos a coger el GetHashCode. ¿Qué nos da? 29, ¿vale? Ahí tenemos ese get GetHashCode. Si nos vamos aquí y volvemos a llamar, y volvemos a construir, volvemos a abrir la ventana de inmediato, y volvemos a llamar a este multitenant, como veis, tenemos otro Singleton completamente distinto. Antipatrón. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, pues si yo necesito hacer esto, existe un patrón con las Configuration Options, vamos a hacer aquí un Control-KC y vamos a comentar todo esto, vamos a quitar este punto de ruptura, que es este que veis aquí. Add Singleton de E-Configure Options, vale y e E-Configure Options, de multi y options y esta clase. Esta clase implementa eso y lo que hace es, por constructor, podemos recibir el Service Provider. Con ese Service Provider podemos llamar al multi-tenant service y recuperar los tenants, ¿vale? Esta es la manera sin tener que llamar al service provider. ¿Que tenemos que ser una dependencia scope? podamos inyectarnos el eServices Code Provider, que el E-Services Code Factory que visteis en el otro y resolver, por ejemplo, aquí el, el divi Contest o lo que sea, ¿vale? En este caso, dependiendo qué tipo de ambiente o qué tipo de lifetime vamos a resolver en un caso u otro, ¿vale? Estos son normalmente los problemas que, que, que suelo ver cuando miramos este tipo de, de aplicaciones, ¿vale? Más eh, cosas. Seguridad en aplicaciones, ¿vale? Eh, esto viene a raíz de un problema que nos encontramos en una API eh, que utilizaba IDs predecibles, en este caso eran los enumerados, los eh, incrementales de base de datos, pues haciendo un pen testing eh, sacamos un endpoint que pasándole un, un auto incremental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un endpoint de documentos, pues estamos descargando todos los documentos que tiene el sistema, en este caso eran DNIs, pasaportes, un montón de eh, información confidencial. Eh, para evitar esto, eh, porque muchos decían, bueno, lo podíamos quitar con GUIDs, los GUIDs en base de datos ocupan mucho, ocupan mucho más el índice que un que un entero, a muchos DBAs no les gustan, eh, no son monótonos crecientes y hay una serie de problemas eh, que, que tiene su uso y que hay mucha gente que, bueno, yo quiero utilizar IDS, ¿qué puedo hacer utilizar IDS y que no sean predecibles? Pues hemos creado un paquete que os dejamos aquí en el enlace que se llama spnx.hash.id, que está basado en una librería que hay que se llama hash.id, que genera este tipo, este tipo de hash y que utilizarlo es tremendamente sencillo. Para que veáis qué sencillo es de utilizarlo, vamos a ver cómo podíamos cambiar una app. El paquete ya lo tengo instalado, lo que voy a hacer es añadir eh, ad has release, para que veáis que en dos pasos vamos a tener, nuestros IDs van a dejar de ser predecibles y vamos a poder seguir trabajando con enteros, lo primero que vamos a generar es un sol, ¿vale? un sol, imaginaros, complejo que nos permita, pues generar, mmm, tal, esto lo tendríamos seguro, en un kibol, en algún sitio seguro para que nadie nos, nos lo cogiese y también le podemos especificar de cuánto tamaño mínimo queremos que sean los hashes. ¿Vale? Con esto está configurado House ID. A nuestros DTOs, lo que vamos a devolver a las vistas, que que lo único que tenemos que hacer? es pues venir aquí y decirle que esto tiene un JSON converter, ¿vale? Este JSON converter que es de existente JSON, no de Newtonsoft. Ojo, muy tener en cuenta eso. Y luego tenemos el Hash ID JSON converter, ¿vale? eh, en, Han creado una APR también para, para valores nulables, ¿vale? Incluso podemos añadir aquí eh, pues y ya... hay, voy a vale, vais a ver que el controlador es un controlador tonto al que le pedimos API Security Customers vamos a ejecutar esto un momento vamos a devolver efectivamente que nos devuelve ese valor vale, esto sería API Security Customers 1, como veis devuelve el 1 devuelve el 2 ¿Vale? estamos haciendo que sea algo predecible nos vamos a venir al TTO. Vamos a habilitar nuestro converter para que entre Hase y en juego aquí. ¿Vale? Al final es un tema de serialización eh, con JSON, que es como lo hacemos. Ahora me vengo aquí, pido el customer 2 y mirad qué diferencia. ¿Vale? Veis el, el ID que ha cambiado. Claro, ahora podéis decir, vale, y ahora cómo traduzco esto a un entero. Bueno, pues lo que os hemos hecho es crear también un, un model binder y un, y un Route constraint para que una vez que pongáis este valor que ven que viene por aquí y lo pongamos aquí, pues a nuestra API entre ese valor y automáticamente, internamente, se nos convierta en un entero, ¿vale? con lo cual es tremendamente útil y eficaz para evitar este tipo de problemas. Y luego también, por favor, eh, no reinventemos la rueda en cuanto a seguridad y estándares. Ya hay estándares con los que podemos eh, proteger APIs, como es OAuth 2, OpenID Connect. No nos inventemos nuestra propia seguridad. Eh, por favor, no utilice flujos como ROPC, el Grand Time Password famoso, montar un servidor o IDC eh, es tremendamente sencillo, con Identity Server o con OpenDIC o hay varios, Simple o IDC Server, creo que es otro. Basémonos en estándar y quitemos los problemas. Validemos la audiencia de los tokens, ¿vale? La audiencia es importantísimo porque eso va a poder hacer que no nos puedan pasar otro token de otra API a, a nuestra API y que nuestra API diga, bueno, pues este token es mío porque es de mi audiencia o no es mío porque me viene de otra audiencia, con lo cual podemos evitar bastantes problemas de seguridad. Y en NET5, JWT a, a, a, a, a Builder, bueno, pues este eh, añadido opciones para poder incluso manejar eh, cachés de tiempos de ir a por las claves públicas del point de, de en de, de OpenID Connect para poder eh, validar esas eh, claves y demás, que antes eh, era una cosa que no podíamos hacer, ¿vale? Esto hasta aquí sería más o menos un poco aspectos eh, de seguridad. Y sin más voy a dejar a mi compañero Carlos que siga contándoos también otras cosillas muy interesantes una de las cosas que al final tenía César Ocho una de las novedades, una de las más interesantes es el, es el concepto de IAsync e frente al IAsync e normal que tenemos al final, ¿cuál es la problemática? estos IAsync e lo que viene a representar son eh, AsyncStreams. streams ¿por qué? teníamos la, anteriormente podemos utilizar un método que tiene un iterator podemos tener, o bien por yield, por ejemplo eso puede, por otro lado podremos tener métodos que son asíncronos pero lo que no podemos tener son métodos que, que a la vez fueran eh, con Iterator y fuesen asíncronos. Entonces, eso es lo que directamente nos, eh, eh, se necesitaba. ¿Por qué? Porque lo que queremos es poder hacer accesos asíncronos, por ejemplo, a nuestra base de datos, y según lo vamos teniendo la información, vamos mandando esa información para que esté disponible. ¿Vale? Por ejemplo, un, un ejemplo a lo mejor que es muy visible, eh, muy visible. De ver. En Cosmos DB o, por ejemplo, cuando estamos eh, eh, leyendo una tabla de Azure Table, cuando hacemos directamente un filtro, vamos a tener ese Continuation Token. De tal manera que nosotros hacemos una petición de manera síncrona, nos devuelve, imaginaos, mil registros y tenemos que ir con un, do, con un, con un while ir leyendo hasta que finalicemos lo que tengamos que finalizar. Al final de todo, cuando hemos construido todo, cogemos y, se, y mandamos la información al invocante. Esto al final está claro que es, que es poco efectivo. Cuando lo más interesante es... Hacer las peticiones asíncronas eh, A Azure Table, por ejemplo Y cuando lo tengamos, poder ir mandándolas En ese momento, aunque nosotros sigamos haciendo Otras llamadas y leyendo Eso es lo que nos va a permitir el Yasync en un variable. Entonces, eh, partimos, por ejemplo un, un ejemplo un ejemplo sencillo Partimos de, un, de una forma De acceder a los datos de manera Síncrona, como puede ser aquí al final Llamar un repositorio y hacer el get products de manera Síncrona y podemos ir Mandando la información con JIT, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer esto? El serializador lo que va a hacer es hacer una caché de esta información y la va a mandar al final. ¿Qué es lo óptimo? Que utilizando con IAsync eh, Numerable, lo que vamos a hacer es hacemos la petición asíncrona de los datos, podemos ir trabajando en ellos ya directamente. fijaros aquí la sintaxis, el aguita está aquí metido, y vamos trabajando directamente en esta información y ir haciendo GIL para ir mandando, según procesemos cada uno de los productos, lo vamos mandando. Es cierto que el serializador hoy por hoy, hay un, eh, hay un issue metido, el serializador tú cuando llames no vas a ver que te llega toda la información. Por el tipo de información que es, al final estamos trabajando con JSON. Pero lo que sí que permitimos es que al invocante le pueda llegar la, la información de manera, en, en modo stream, de, de tal manera que puede ir trabajando y no tener que estar esperando a que se complete el, el, el 100% de la información. Pero es algo que a nivel de rendimiento hay que plantearse, no en todo caso tiene sentido, eh, aquellas cosas que son eh, puramente síncronas, no tiene sentido utilizar el enumerable porque estamos cargando más. Pero en el resto de casos en, en los casos donde vemos que sí que puede aplicar, es algo que tenemos que considerar. Otra cosa también de las bases, que al final es, todos utilizamos excepciones, pero no siempre las utilizamos de manera correcta. ¿Por qué? Hay que tener bastante cuidado, las excepciones son muy útiles, pero hay que tener cuidado porque son muy costosas. Tienen al final eh, en varias órdenes de magnitud más que un código normal y corriente. Por tanto, tenemos que utilizarlo cuando realmente interesan. ¿Cuándo no tenemos que utilizarlo? Para gestionar al final nuestro, el, el código del flujo de nuestra, de, nuestro, de nuestra aplicación. Al final, no utilizar esas excepciones para ir por un sitio o por otro. ¿Qué es lo que sí que tenemos que hacer? Tenemos que intentar evitar las, las, las excepciones que realmente no son una excepción, que es algo que puede ser eh, eh, prevenido y, por tanto, tratado previamente. Hay dos patrones. Que, que creo que son interesantes, al final no tienen ningún misterio, solo que tienen nombre de patrón. El primero es TesterDuo, que no deja de ser, si ves que algo crees que puede fallar, valida antes y después llama. Solo llama cuando la validación haya sido correcta. Ejemplo tonto, una colección que puede ser readonly, eh, verifica antes de hacer el app, verifica que realmente es readonly. Es una tontería de código, pero ya estamos evitando una excepción que podríamos comer, que después podemos capturarla pero es un coste que nos estamos, estamos ahorrando con un código que no va por excepción. Y el otro lo llaman try parse pattern, pero realmente lo importante ahí es el try. Ahí lo que tenemos que hacer es, eh, es un patrón donde normalmente lo que hacemos es eh, intentamos hacer una operación, si ha ido correcta devolvemos un booleano y, y el resultado, si voy el resultado lo devolvemos en un, en un out. ¿Cuándo se utiliza? Pues en este caso como el que he puesto, como puede ser una, un parseo, o yo normalmente donde más lo utilizo, al final son condicionarios. diccionarios. Eh, si el diccionario, eh, la clave por la que estoy pidiendo no está, no quiero que rompe, lo capture y después lo mande. Ya directamente llamo a un método eh, pass y él ya me dice directamente sin excepción, sin lanzar excepción, si ha podido encontrarlo o no. Al final son reglas muy sencillas, pero nos tenemos que intentar quitar las excepciones que son absurdas, las que podemos prevenir. Por tanto, no es una excepción. Vale. Eh... Luis, creo que hemos contado al final bastantes cosillas, ¿no? Sí, yo creo que hay bastante miga por donde, donde estudiar y aprender. Seguramente algunos, muchos la sabíais, a lo mejor otras no. Eh, preguntarnos lo que queráis. Estamos encantados de resolver cualquier tipo de duda. Y lo dicho, un, un placer, Carlos, eh, estar aquí en esta dotnet tan especial eh, contigo. Y nada, pues, pues eso. Gracias a todos. Y os esperamos en la siguiente. Que pueda ser esta vez sí, eh, presencial y vernos las caras y estar todos juntos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.